Crear un vídeo a partir de una colección de fotos es una tarea bastante sencilla, aunque si queremos eh, llevarla a un nivel más eh, profesional, tendremos que dedicarle un tiempo con el editor, de, eh, editor avanzado. En principio, una vez dentro de nuestra cuenta de YouTube, pulsamos en el botón subir y eso nos va a lanzar la pantalla de eh, que, util que utilizamos habitualmente para subir vídeos en la que vamos a tener la opción de crear diapositivas de fotos vamos a ponerla de momento como oculta hasta que la tengamos definitivamente creada pulsamos en crear y entonces me va a dar la posibilidad de que seleccionemos fotos de las que ya tenemos subidas a nuestra cuenta de Google Fotos algún álbum completo ...o bien que subamos nuevas fotos. Yo en este caso voy a seleccionar un álbum de fotos completo... ...que es este, que corresponde al cuento infantil de Chiquitina. Se han añadido las 12 fotos. Aquí tendríamos que organizar, es lo que nos plantea aquí arriba... ...reorganizar las fotos. Entonces simplemente bastaría con arrastrar. Yo sé que esta foto, por ejemplo, va antes... ...que esta. Las demás están, creo, en su orden correcto. Bien, simplemente pulsamos en siguiente... ...y nos va a dar la duración en segundos... ...en este caso podríamos alargarla, 6 segundos, por ejemplo... ...si la imagen va a tener desplazamiento y zoom, como estamos viendo... ...o si va a quedar quieta en las transiciones... ...observemos que cada vez que hacemos un cambio vemos que ahora la imagen permanece estable y fija y sencillamente cambia y el tipo de transición, el fundido podemos elegir el que queramos lo único es que estamos en el editor más simple y no vamos a tener posibilidad de dar duraciones diferentes ni de crear transiciones específicas entre una y otra di diapositiva vamos a dejarlo con desplazamiento y zoom 6 segundos Círculo, no, vamos a ponerlo con un fundido, por ejemplo, y podríamos elegir una música. La música, como siempre, podemos elegir por categorías. ¿eh? Vamos a elegir, por ejemplo, infantil. Ahora bien, yo no lo voy a hacer ahora porque... Eh, ¿Qué ocurre? Una vez que seleccionamos una música, esa música comienza a repetirse cada vez que hacemos un cambio, con lo cual es preferible que dejemos... ...la selección musical para el último momento, para el final de la edición. Bien, con esto que tenemos ya ahora preparado más nuestro sonido elegido... ...de alguna de las categorías, podríamos optar por subir el vídeo. Pero, si queremos hacer un tratamiento un poquito más profesional... ...tendríamos que recurrir al editor avanzado. Vamos a dejar aquí esta grabación... Y continuaremos en otro independiente con el editor avanzado.